Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Mariscal Orozco y en esta ocasión este material didáctico es para poder explicar con más detenimiento lo que se entiende por categorías y dimensiones de observación en un objeto de estudio. Está hecho este video para los estudiantes y las estudiantes de la maestría en gestión de la cultura de la Universidad de Guadalajara. Como ustedes ya tuvieron la oportunidad de observar en el curso sobre pensamiento complejo y gestión cultural, uno de los eh, aspectos que nos interesa desarrollar a, entre la formación de investigadoras de gestión cultural es precisamente la aplicación del, del pensamiento complejo, de la complejidad, eh, en la investigación. En ese sentido, eh, uno de los elementos, como ya se observó en el, en el curso, tiene que ver con diferenciar entre una investigación vista desde la simplicidad a o vista de la complejidad. Cada uno lleva diferentes elementos que habría que tener muy claro. Y en ese sentido, eh, un poco a manera de resumen, quisiera poner un ejemplo eh, que podríamos revisar. Si quisiéramos analizar desde la parte de la simplicidad, eh, por ejemplo, nos centraríamos en, en los pulmones, ¿no? ¿Qué implicaría analizar de los pulmones? Bueno, de entrada, los elementos constitutivos, ¿no? Esto es, ¿cuáles son cada una de sus partes y cuáles son sus funciones? Eh, de tal manera que podríamos ver eh, cómo cada uno de sus elementos, tanto su, su, su nombre, eh, cómo se relaciona, etc. Sin embargo, eh, no solamente es importante revisar eh, cada uno de sus elementos constitutivos, sino que, un poco para ir complejizando más, esta cuestión del, del, del pulmón no puede ser vista solamente a partir de, de analizar y describir de eh, cada una de sus partes, sino que es necesaria también eh, verlo como parte de un sistema. Esto es, que, tiene, que este funcionamiento que tiene cada una de sus partes responde a un sistema, en este caso al sistema respiratorio, en el que todos en su conjunto y de manera articulada eh, van dando importancia, ¿no? de tal manera que no es eh, solamente necesario quedarse con las características de cada uno de los elementos de, del pulmón, sino verlo en un contexto más en términos de sistema, ya que al encontrarlo y revisarlo eh, en su relación con otros elementos que componen el sistema, podemos dar una mejor, podemos entender de mejor manera este, los elementos que lo componen. Ahora, esta cuestión de, del sistema respiratorio para poder comprender eh, el pulmón, si lo hacemos desde la visión de la complejidad, no solamente tendremos que analizarlo en términos sistémicos, sino también con una serie de elementos que están eh, alrededor de este sistema y que va a jugar un papel importante y que si solamente nos quedamos con caracterizar y ver cómo se compone el este el pulmón vamos a perder de vista no esto es hay elementos relacionados con el medio ambiente ¿no? que va a implicar eh, dependiendo en dónde esté la persona es el tipo de de, este, de de cosas que pueden entrar al, a este, al sistema respiratorio y después cómo va funcionando este. Eh, no es lo mismo que esté en una zona helada que en una zona con mucho calor, etcétera, ¿no? Con más presión, menos presión. Igual también tiene que ver con los hábitos: qué hábitos ha tenido esa persona, un poco haciendo este, la referencia a la cuestión de la, de la historiosidad, ¿no? De, de, de este eh, principio. De tal manera que una persona que ha tenido cierto tipo de hábitos, el sistema respiratorio va teniendo cierto tipo de comportamientos por esta trayectoria de, de hábitos que va teniendo. Pero también hay otros elementos que van a jugar un papel importante que tiene que ver con la cultura eh, o incluso que va a, a ser diferente en ciertas maneras dependiendo de la edad, el sexo, etc. ¿no? Esto es, hay una serie de elementos que van más allá del sistema que van a jugar un papel importante para poder identificar este, cómo es el comportamiento en este caso del pulmón. Si bien es cierto que, que de manera ideal eh, hay una forma de comprender cómo este funciona, eh, de manera idealizada como un modelo ideal ¿no? de lo que debería ser, en la realidad uno podría observar diferentes tipos de, de funcionamiento del, del pulmón con cierto tipo de enfermedades pulmonares que responden precisamente a ese tipo de de cuestiones, ¿no? que, que si uno lo pensara idealmente debería de funcionar bien pero hay una serie de elementos que están alrededor que van a jugar un papel importante en la forma en cómo se va a comportar este órgano. Así pues, entonces eh, un poco para ir disgregando esta idea de lo que se ha estado definiendo más con vistas a identificar objetos y categorías del objeto Podremos decir entonces que el elemento de observación en este caso pues, son los pulmones. ¿no? Eh, este elemento tiene que ser contextualizado, eh, que tiene, en este caso relacionado con un sistema respiratorio. Pero este sistema respiratorio para poder entender cómo es que funciona y, y la caracterización de ese sistema con respecto a los pulmones tiene que estar basado justo en, en, un, en un modelo explicativo. Este modelo explicativo regularmente son los conceptos, ¿no? En este caso es un concepto de respiración aeróbica en el que el oxígeno juega un papel importante y entonces bajo este modelo de explicación de cómo debe funcionar la realidad es que se van observando y se van definiendo cierto tipo de categorías de análisis, de cierto tipo de elementos que deben ser observables para poder identificar si este modelo de explicación eh, responde a la realidad o si la realidad está dando otros elementos para poder eh, identificar si existe, por ejemplo, alguna enfermedad o alguna forma de, de, de uso diferente al que estaba definido. Y, y así es como más o menos este, en términos generales podríamos como hacer esta, esta explicación de manera general. Ahora, eh, centrémonos a, al caso que nos, que nos viene. Para poder entrarle a identificar las categorías y las dimensiones del objeto de estudio es importante primeramente tener muy claro como los diferentes niveles que existen eh, en torno al conocimiento eh, y esto es importante porque eso nos va a permitir delimitando cada vez más lo que nos interesa investigar una gran parte tiene que ver es, eh, con las áreas de conocimiento ¿no? esas grandes áreas donde se definen diferentes campos disciplinares que más o menos conjugan por ciertos tipos de intereses eh, después vienen estos campos disciplinares los campos disciplinares a su vez tienen diferentes temas de investigación que, que se tienen con respecto a ese campo disciplinar que plantea una serie de preguntas que plantea una serie de conceptos que van alrededor enfoques metodologías etcétera pero aquí la clave de, de toda investigación científica está en dar el salto entre el tema de investigación y el objeto de estudio. Justo es ahí donde se va a delimitar y a configurar el elemento básico de la investigación. Para ello pues vamos a, a poner un par de ejemplos para poder entender mejor esta, esta relación. Eh, retomando otra vez la idea de los, de los pulmones, podríamos decir que el área de conocimiento de ello sería la medicina y las ciencias de la salud. El campo disciplinar tendría que ser la medicina interna. Y dentro de la medicina interna hay diferentes este, temas de investigación, entre ellos, en este caso, podría ser enfermedades pulmonares. Pero dentro de esas enfermedades pulmonares uh, existen diferentes objetos de estudio. Tal vez aquí podríamos plantear uno como para poder comprender en el que sea, el objeto de estudio sea el efecto del consumo de tabacos sobre el rendimiento académico de estudiantes universitarios en las universidades públicas este, del estado de Jalisco. Estoy inventando, es, pueden ser otro tipo de, de, de, este, de objetos, pero bueno, es un poco para ponerlo como muy, muy claro y muy definido ¿no? sobre cómo es. Pero ahora veámoslo en torno a la gestión cultural. Hay el área de conocimiento, de acuerdo a nuestro planteamiento del posgrado, está en las ciencias sociales, el campo disciplinar es la gestión cultural, el tema de investigación es, podríamos definirlo en términos de la gestión del patrimonio cultural, y un objeto de estudio podría ser las estrategias de apropiación del patrimonio cultural y su impacto en la conservación y preservación de las zonas arqueológicas de Guanajuato. Si se fijan, estamos hablando de un, elementos muy generales hasta, elementos, hasta un, una cuestión muy particular que es el, el punto sobre el cual la investigación va a generar una serie de, de, este, de, pues de definiciones, eh, estrategias metodológicas, etcétera, ¿no? para poder desarrollarse y generar conocimiento al respecto. Vamos desglosando entonces este, cuáles son los elementos que constituirían eh, este objeto de estudio. Decíamos eh, el, el objeto... Son las estrategias de, de apropiación del patrimonio cultural y su impacto en la conservación y preservación de zonas arqueológicas de Guanajuato. La propuesta que les hago es que este objeto de estudio puede estar constituido por cuatro elementos eh, principales y la relación que van teniendo entre ellos. Uno, primero tiene que ser un caso empírico. Esto de es, toda investigación tiene que surgir de un caso empírico que el investigador está situado y que puede observar, ¿no? Y que puede documentar. <coughs> en este caso, el caso empírico de donde se parte eh, son las zonas arqueológicas de Guanajuato. Pensemos en este investigador que conoce una o varias de las zonas y sobre esas es eh, sobre su visita o que trabaja allí o su conocimiento, es que comienza a plantear una serie de elementos ¿no? para poder ver qué pasa con esas zonas arqueológicas. El segundo elemento tiene que ver con los conceptos clave, eh, de tal manera que eh, el, en este caso el punto relacionado con ello es la apropiación del patrimonio cultural. Eh, otro punto tiene que ver con el aspecto que se quiere observar de la realidad, en este caso pues relacionado justo con el caso empírico y con el concepto clave. Eh, en este caso se definió como las estrategias de apropiación. Si se fijan, arriba se está hablando de, de un concepto que tiene que ver con la apropiación del patrimonio cultural, que tiene que ver con la puesta en valor y, este, del patrimonio y el uso social de este patrimonio, ¿no? ¿El cual patrimonio? Pues el arqueológico. Entonces, ¿qué es lo que se quiere analizar de, ese, de esa apropiación? Pues en, en términos eh, concretos, las estrategias de apropiación. Y otro cuarto elemento que habría que ver es, eh, es la configuración o relación de lo que se observa. Esto es, eh, si lo que se va a observar son las estrategias de apropiación relacionadas con la zona arqueológica de Guanajuato, ¿qué nos interesa analizar de ello? En este caso, eh, se definió el impacto de las estrategias en la conservación y la preservación. Entonces, si lo vemos de esa manera, el caso empírico es la zona arqueológica, el concepto clave es apropiación del patrimonio, el aspecto que se quiere observar son las estrategias de apropiación que se tienen y lo que nos interesa analizar de esas estrategias es el impacto que tienen sobre la conservación y preservación del patrimonio. Y entonces ya armado de, de este, el, el objeto suena así las estrategias de apropiación del patrimonio cultural y su impacto en la conservación y preservación de las zonas arqueológicas de guanajuato si se fijan en este eh, eh, definición nos queda muy claro cuáles son el concepto que hay detrás de, de todo de ello eh, qué es lo que se quiere observar en dónde se quiere observar y la relación o configuración que se desea observar a, a través de ello ¿no? Ahora veamos otro ejemplo, un ejemplo por supuesto relacionado con mi propio proyecto de investigación y, este, y lo pongo eh, justo para que sea eh, más fácil de, de poder avanzar en los siguientes este, elementos eh, que vamos a observar en esta presentación. Y bueno, eh, para los que no sepan, tengo un proyecto de investigación que es sobre la emergencia de la gestión cultural como campo disciplinar en, en México. Y el objeto de estudio que, que tiene este, esta investigación eh, es el proceso de institucionalización académica como campo disciplinar eh, a través de la oferta de formación y la producción de investigación en gestión cultural de las universidades mexicanas. ¿Cuál es el caso empírico en este caso? Son las universidades mexicanas, ¿no? E igual podrían ser otros, otros elementos, podría ser el gobierno, podría ser este, el, eh, este, las redes, etc. ¿no? Pero en este caso se decidió justo las universidades. ¿Pero por qué las universidades? Porque tiene que ver con el concepto clave, que es la institucionalización académica o la formalización académica, ¿no? que está justo relacionado con las universidades. De tal manera que el concepto clave está siempre relacionado al caso empírico, porque es este modelo explicativo que te permite usarlo pues, para poder interpretar ¿Y cuál es el aspecto que se, realiza, que se quiere observar de esta realidad? En este caso, el proceso de formación de campo disciplinar, no ¿Y qué me interesa o a través de qué? Pues me interesa analizar la configuración de la formación y la investigación ¿no? en gestión cultural. De tal manera que a, a partir de este desglose de elementos podemos ver cómo dentro del mismo objeto se dice claramente que este, lo que se quiere analizar es este proceso ¿no? de institucionalización a través de, de cómo se ha ido configurando la investigación y la formación en las universidades mexicanas. Si se fijan, este está eh, construido de tal manera que pueda ser fácilmente definido como un objeto de estudio. Una vez que tenemos entonces definido nuestro objeto de estudio, lo que necesitamos es identificar cuáles son esas categorías de ese objeto. Y la pregunta, bueno, como ya lo observaron en los, en los videos sobre categorías, variables, indicadores que, que ya tuvieron la oportunidad de revisar, aquí vamos a, a apuntar nada más que, que estas eh, categorías deben ser eh, entendidas como elementos constitutivos del objeto de estudio pero estos elementos eh, están determinados por el caso empírico y modelados por los conceptos clave. Mm, explicado de otra manera, eh, todo objeto de estudio para poder comprender cómo está constituido tiene una serie de elementos que lo componen. Esos, esos elementos que lo componen van a estar siempre eh, definidos a la luz de lo que tú quieres observar y de tu marco teórico desde donde observas. El marco teórico o los conceptos clave se convierten en esos lentes desde los cuales vas a observar la realidad. ¿Por qué? Porque justo, decíamos, es ese modelo explicativo sobre la realidad. De tal manera que se dice que eh, tal elemento eh, lo constituye punto 1. punto dos, punto tres y se relacionan de esta manera, entonces el mismo concepto te va definiendo cuáles son cada uno de sus elementos y cómo se van relacionando. Regresando al caso del, del proyecto anterior de la, del proceso de institucionalización, en este caso este, los elementos constitutivos de un proceso de institucionalización académica disciplinar de acuerdo a, al marco teórico que, que se definió, son dos grandes elementos, ¿no? o en este caso, dos grandes categorías. La producción de conocimiento y la reproducción del conocimiento. La reproducción del conocimiento, de conocimiento entendida como estas acciones que generan nuevo conocimiento a través, por supuesto, de la investigación científica. Y por su parte, la reproducción tiene que ver cómo a partir de esa generación de nuevos conocimientos, se este, va reproduciendo. En este caso, procesos de profesionalización, y para el caso de nuestro objeto de estudio, eh, está relacionado con las universidades. Esto es con la formación universitaria que permite esta reproducción del conocimiento para preparar personas que vayan, eh, que estén listas para poder este, um, eh, atender directamente un campo profesional. Y viceversa, como a partir de esa. Este, eh, práctica profesional, también se genera conocimiento. Entonces, de, esta, de tal manera que observamos que hay dos grandes categorías que van a jugar un papel importante para poder entender los procesos de institucionalización académica disciplinar. Como ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver en los otros videos sobre el desarrollo de, de variables, en, es, en este caso vamos a, a hacer este ejercicio con el Ejemplo anterior, en el que la categoría de producción del conocimiento se define en cinco variables. Una tiene que ver con los investigadores, todas es estas personas que generan el conocimiento. Otra tiene que ver con los proyectos de investigación, cómo se van configurando estos, los productos de investigación que se van generando, los medios de circulación y discusión que se tienen sobre estos productos, estos proyectos y estos investigadores y por supuesto los procesos de legitimación y sentido que van teniendo este, estos investigadores y la producción del conocimiento dentro de un ámbito más amplio que tiene que ver con el campo científico en general. Por su parte la reproducción del conocimiento tiene cuatro variables, una tiene que ver con los planes de estudio de las, de, de las licenciaturas este, y posgrados que existen con respecto a gestión cultural eh, la planta docente, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus, este, eh, cómo, cómo se van conformando, etc. ¿no? Eh, los procesos de departamentalización, esto es de cómo se va generando, este, un, de, de ser una licenciatura, crear departamentos de gestión cultural, y, etc. Y sus procesos de legitimación y sentido también como parte de los procesos de institucionalización. Eh, entonces, si, si se fijan, lo que estamos observando es que las variables, van a ser elementos que constituyen esa gran categoría de la producción del conocimiento o de la reproducción del conocimiento. Retomando esta cuestión de la visión de la complejidad, entonces podríamos ver que al nosotros definir un proyecto solamente con categorías y variables, lo que único que estamos haciendo es justo identificar cuáles son las partes que lo componen y los elementos, tal vez cómo se van relacionando, ¿no? Que es un poco similar a solamente centrarnos en el pulmón, pero cómo hacerle para ir más allá de la caracterización de un elemento y que contemple esta cuestión que, que veíamos en el caso de los, pul los pulmones, de verlo en, un, en términos de un sistema respiratorio, pero también de una serie de elementos que van a jugar un papel importante en su funcionamiento. Tendríamos que ver qué cosas o qué elementos pueden ser transversales a estas categorías y que se puedan considerar principios de complejidad. Y justo esto se responde con la idea de las dimensiones en la investigación. ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a entender por dimensiones? Pues son estos aspectos transversales que van a tener las categorías ¿no? y que, que responden a, de manera eh, articulada a, a las diferentes categorías pero también eh, responden a principios de complejidad eh, también se definen en relación a la conceptualización ya que la conceptualización eh, en sí va generando ciertos elementos que te van a permitir entender cuáles son esas cuestiones o aspectos que van a ser transversales a todas y sobre todo se relacionan con las preguntas de investigación y con la problematización, ya que las preguntas que se hace el investigador van a ir planteando una serie de dudas de, de, de entender no solamente cómo está constituido un elemento, ¿no? sino qué otros elementos o qué otros aspectos son cruciales para entenderlos desde una visión de la complejidad. En el caso del proyecto que ya hemos estado revisando, eh, encontramos eh, tres grandes dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con la cognoscitiva, esto es, las formas de conceptualizar y dar sentido y sus procesos de construcción. Otra gran dimensión que, que se observó en términos de la problemática y de los conceptos, tiene que ver con la dimensión social, esto es, comprender los contextos y procesos sociales, políticos y económicos, tanto nacionales e internacionales, que van a influir, sobre el proceso de institucionalización. Y otra gran dimensión que le, se denominó dimensión institucional, donde se puede analizar la configuración del sistema educativo como tal y la relación que se van definiendo eh, a nivel general sobre la universidad y la sociedad. Entonces, si se fijan, si pudiéramos hacer como una matriz que pudiera cruzar tanto las categorías de análisis que nos van a decir cuáles son los elementos constitutivos eh, y cruzarlos con las dimensiones que nos van a, a, a dar aspectos transversales que forman parte de la problematización de nuestro proyecto. Entonces tendríamos como diferentes elementos eh, de observación y de énfasis que instalaríamos analizar. Aquí solamente voy a poner algunos ejemplos, no quiero que sean los únicos, eh, pero sí para poder tener claridad. Por ejemplo, eh, esta cuestión del, de, de la dimensión cognoscitiva, les decía que cruza la producción del conocimiento y la reproducción del conocimiento. Y la pregunta sería, ver, por ejemplo, ¿cuál? Y en la primera por ejemplo podríamos trabajar se pueden trabajar y estamos trabajando sobre las concepciones de gestión cultural esto es cómo a través de las diferentes publicaciones y exposiciones en congresos en conferencias en foros se van definiendo discutiendo qué se está entendiendo por gestión cultural ¿no? y cómo esta esa concepción va a ser definida en gran parte también por una serie de enfoques y formas de, de, de no solamente de comprender qué es la gestión, sino también qué hace el gestor y cuáles son los alcances de la gestión cultural, si nada más es concebida solamente como un oficio, o si es como, concebido como una profesión, o como un campo disciplinar, etc. ¿no? Eh, y por supuesto la revisión histórica que permite ir revisando cuál es esa construcción de estos diferentes conceptos de gestión cultural. En el caso cognoscitivo de la reproducción del conocimiento, Podríamos, por ejemplo, definir esta cuestión del perfil del gestor cultural. Esto es, los diferentes programas de formación van entendiendo lo que, es en, lo que se considera que es un gestor cultural y qué debe hacer y para qué lo debe hacer. Y a través de esa concepción de lo que es un gestor, definen todo un plan de, de, de estudios, ¿no? Y definen competencias, definen asignaturas, una carga horaria, un tipo de perfil de docente que debe de tener por esa concepción que se tiene del de gestor cultural. Si se fijan, está íntimamente relacionado con lo de arriba, porque se, en términos conceptuales se define qué es la gestión cultural y en términos de las reproducciones, cómo ese entendimiento de lo que es y para qué, cómo lo bajamos en términos de formación de competencias de profesionistas en gestión cultural, ¿no? Y en ambos tiene que ver con una cuestión cognitiva, cognoscitiva y de, de ambas categorías. O por ejemplo, en la parte de, de la dimensión sociocultural, eh, en términos generales podríamos hablar de este gran debate en términos generales que se está dando de la interdisciplina y la transdisciplina, ¿no? y que lo podemos observar a través de publicaciones y discusiones en las que desde la, el campo científico eh, analiza la eh, pertinencia. De, de no centrarse solamente en investigaciones relacionadas con, este, con un campo disciplinar, sino verlo más eh, de manera general e interdisciplinar, en donde la gestión cultural pues, va a jugar un papel importante, porque justo es su, eh, es su forma en cómo se va a configurar la gestión cultural como un campo interdisciplinar. Y viéndolo en términos de reproducción del conocimiento, eh, una cuestión sociocultural podría ser, por ejemplo, las políticas de profesionalización ¿no? que ha habido en toda América Latina, eh, en el que los gobiernos eh, desarrollan una serie de discursos y programas que van apoyando hacia la profesionalización de este Juego de Gestor Cultural a partir de cursos, diplomados, seminarios y posiblemente la generación de licenciaturas y de posgrados justo para poder profesionalizar. Entonces, eh, entender precisamente cómo se van conformando estos planes, estos programas de estudio, hay que analizarlos justo a la luz del de, de, de eh, de proceso general eh, internacional que se va dando con respecto a, a la profesionalización de la gestión cultural y lo que se va entendiendo sobre ello. Y por último, la dimensión institucional, podríamos poner un ejemplo relacionado con la departamentalización. Esto es cómo las universidades van tomando este modelo universitario de departamentalización para poder organizar estas áreas de conocimiento por campos, etc. ¿no? Y eso se puede observar justo a través de políticas eh, universitarias y las formas en cómo se van organizando. Y, y también, por supuesto, eh, relacionado con la reproducción del conocimiento eh, en términos de institucional, esta dimensión eh, nos puede dar eh, una visión de que una de las grandes este, eh, apuestas de los gobiernos, que están haciendo, del gobierno federal que está haciendo con respecto a las universidades, es la necesidad de certificar eh, programas universitarios, ¿no? en los que justo la gestión cultural, los programas de gestión cultural tienen que entrar. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque al final de cuentas es una política eh, gubernamental, pero que en cierta manera obliga a las universidades a organizar eh, su forma de, de, de sistematizar y documentar eh, cómo conciben este, el programa educativo, cómo se forma, un gestor cultural, cómo se lleva a cabo, cuáles son esas este, competencias profesionales y cómo se va relacionando y vinculando con el, con el campo profesional. Y esto determina en cierta manera también con las formas en cómo se va diseñar el plan de estudios, cómo se tiene que este, atender la planta docente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, si se fijan, lo que estamos observando aquí es que justo con este cruce de las de, de los eh, de las categorías con las áreas, digo, perdón, con las dimensiones, este, eh, nos da justo esta problematización que nos interesa, ¿no? Analizar cómo se ha dado el proceso de institucionalización de la gestión cultural a, a través de, de las diferentes eh, categorías y dimensiones, que eso hace rico la problematización, a que si solamente hiciéramos un um, listado de la producción del conocimiento o de los planes de estudio, sino qué queremos saber de, esa, de esas investigaciones, qué queremos saber de esos este, eh, programas de formación en términos de la problematización que se está planteando como parte del proyecto. y bueno aquí la pregunta sería justo pues cuáles son las categorías y dimensiones de tu objeto de estudio es por eso que entonces es, es importante que tengas claro cuál es tu este, objeto de estudio cuáles son sus elementos que tienen esos objetos de estudio a través de estas categorías y las dimensiones de observación para hacer este cruce y cómo tenemos estos, esta, eh, estos elementos pues justo parten del caso empírico, de las preguntas de investigación y su problematización y, por supuesto, del marco conceptual. Estas tres, tres cuestiones van a dar en sí entonces estas variables, estas categorías, variables y dimensiones de observación. Y bueno, espero que este eh, material que, que presento sirva para tener una mayor claridad sobre cómo armar las categorías y dimensiones eh, de tu objeto de estudio. Así que, bueno, pues adelante.